Voy a recoger las flores, buscaré las más hermosas, todas para Fanny Rosa, la reina de mis canciones. Jamines y girasoles, también le regalaré, su jardín adornaré con todas esas lindas flores. Qué cuerpo tan bello, tiene fanny rosa, ojos de luceros, la hace más preciosa. Mi nombre es Araceli Pérez Jiménez. Nos encontramos aquí en el patio de mi casa, en Cascajal Bolívar. Me dedico a la artesanía en palma sará y palma de coco. Hacer sombreros, sombreretas, chanclas, vinchas. Claro que anteriormente hacíamos los sombreros concho, el finito, pero ahora estamos tejiendo, cosiendo con otros tejidos, innovando los trabajos. Estamos en San Jacinto Bolívar, en la antigua cabaña rumbera, que es la sede de la Corporación Lutiers de San Jacinto. Y el oficial que me dedico es a la lutería, la elaboración y mantenimiento de instrumentos de música tradicional. El primer paso para construir un tambor es obtener el tronco. Eso es lo que se hace primero, se corta, se marca. Anteriormente se rompía con los formones y el mazo era solamente formón y mazo. Eh, cuando ya está listo así ya con el machete se le coloca el bejuco, se coloca el aro de alambre y luego se monta el puerto. Eh, San Jacinto es artesanal porque directamente eso se lleva en la sangre y muchas veces también por buscar el sustento. En cuanto a la tejeduría y los instrumentos, pasa a algo casi similar. De 10 años empecé a hacer la primera mata porque tejía pero faja. Fajita que uno se sienta, se pone da aquí y empieza a darle algo. Pero de la maca hacía sí, los 10 años, tierra, hasta el sol de hoy, aquí estoy. Y sí, a mí, por lo menos, mi abuela me decía, no, mija, vete para casa. Vamos para allá, que yo allá soy la que te voy a enseñar. A todo, a hacer los lampazos, a teñir el hilo, porque ahora es que el hilo viene teñido. Pero antes no venía de color, venía de un solo color, blanco, más bien. Cosas nacinto querido, mi tierra de artesanías, por eso nunca te olvido, por tus bellas melodías, eres mi pueblo querido, qué linda es la tierra mía, es tierra de cumbiamberos y gaiteros cada día, Adolfo Otoño y Landero, también no las comería, y las costumbres del pueblo no se acaban todavía, Lo que es hereditario, eso no lo quita a nadie. Nosotros hereditamos eso de papá, de papá. Los nietos también fueron hereditando. Cada coco tiene su, su figura de trabajo. Este coco se puede cerrar aquí por la mitad. Se le saca la carne. Entonces ya viene el proceso de motor, viene la liga de Meril, de quitarle todo esto, vi bien cambiado, dicecito por dentro y por fuera. Yo soy dueño de herencia de Totumbo, yo nací de vientre en Totumbo, y me gustó mucho Totumbo. En estos momentos nosotros tenemos la detenida en Totumbo, la de Totum. La escuela tiene una población de sí, 250 personas más o menos que vive en Totumbo. Totumo es casi, como eso este es un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, en Jesse, casi todos somos familia. Hay pocas personas particulares. Todos somos familia. Entonces, más que todo, trabaja quien trabaje, va, va a salir un producto familiar. La maraca con nosotros es como oro En este momento, o sea, como una maraca y no hay. No hay. Porque ya se vende. Mira, Totumo sí es una fuente, para una persona lastimosamente el comercio está saturado porque la gente que viene en Cartagena no tiene oportunidad de salir afuera y eso hace que no las ganancias sean mucho. Yo quiero tatuarme casi como mi vida, igual yo me Totumbo como la vida mía. Sí, me, yo me siento orgulloso de eso, eh, ese usted es un gran, usted es un gran artesano. Todavía me gusta, porque yo, yo no puedo estar de brazos cruzados y ahí sentada no van viendo a los demás caminar, no señor, para adelante para allá.